Nos, nos facilita la vida, nos disminuye tiempos de, de transportarnos. O sea, hay muchas, muchos beneficios que nos trae el tema digital uh, para nuestra vida de repente personal. Hay muchas personas, a veces la gente adulta dice, no, es que yo prefiero salir a comprar porque, bueno, voy a, voy a disfrutar del momento o voy a disfrutar de ir al banco. Pero de repente las personas más jóvenes preferimos hacer un pago por internet para tener ese espacio, ese tiempo de que, que íbamos a, a utilizarlo en un banco o de ir a hacer un pago, eh, lo vamos a utilizar de repente para ir a tomar un café con alguien. Entonces, eh, nos ayuda muchísimo. Y ahorita, en este momento, creo que es primordial porque tenemos que evitar cualquier contacto físico con la gente. O sea, hay que evitar esto para, para obviamente, no compartirnos. Creo que es, es muy básico este tema. Pero volvemos a lo anterior: hay que investigar y no porque lo haga, hagamos una transferencia bancaria, no nos van a estafar. De repente nos dicen, sí, tienes que hacer una transferencia bancaria, no te preocupes, yo te mando y el producto. Y de repente ese producto nunca llega nunca te lo envían, es una estafa y ha habido casos, de, de pronto han, han arrestado a gente acá en Cochabamba, embargo, por un caso de, de barbijos algo así, que vendieron pero un montonazo en cajas y la gente hacía la transferencia bancaria y confiaba, entonces por eso hay que investigar, hay que analizar, de hecho en Facebook, en la parte de Marketplace, la gente puede calificar a los vendedores y eso nos demuestra que personas confiables. Si todavía no tiene muchas calificaciones, por lo menos revisemos su perfil, no sé, conozcamos un poco eh, a esta persona, los productos que tiene, qué sé yo. El tema de investigación es clave, ¿no? Porque, porque de que hay vendehumos y hay estafadores, pues hay. Pero no podemos tener tanto temor. Tenemos que investigar un poquito y poder utilizar las plataformas y facilitarnos la vida y no complicarnos tanto. Así de simple, lo, lo ha dicho anteriormente y bueno, lo no, no, la verdad que creo que esa es la facilidad más grande que nos, nos nos otorga. Y ahorita más que nada en este momento, es, es primordial. Mira, si vamos a hablar de una marca realmente establecida o de un emprendimiento, tener una presencia digital, pero bien profesional, me refiero a tener una página empresarial en Facebook que tenga un enlace personalizado, por ejemplo, que no tenga números en el enlace, poner una foto de portada, poner la información de la empresa, eh, constantemente ir publicando, o sea, que se vea que es una página activa y que se vea realmente profesional y de repente, no sé, subir las certificaciones que tiene la empresa, ese tipo de cosas, hacen de que, de que se vea y que se sepa que esa empresa es una empresa confiable. Todo eso muestra confiabilidad. Tener un sitio web también, también da confianza, obviamente bien elaborado de una forma profesional. Todo esto de forma profesional, que tenga una imagen realmente de marca fuerte, muestran profesionalismo y además dan confianza al usuario. Y si de repente alguna persona pregunta, consulta en Facebook a la marca algo y le contestamos en ese momento y estamos todo el tiempo contestando en el momento que tiene que ser, no hacemos esperar a la gente, también otorga confianza. Todo esto otorga confianza, sin dudar de las cosas, diciendo las cosas directo en ese momento, dando la información rápidamente, da confianza, da confianza porque cuando una persona duda ya pues uno desconfía porque ya piensa que no es la empresa en realidad, ¿no es cierto? Entonces eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y el marketplace de por sí, eh, no hay que olvidarnos de que el marketplace no es solo para las páginas empresariales, no es que es de las páginas empresariales, sino que cualquier persona común puede vender en el marketplace de Facebook. Y por ese motivo yo decía que hay que revisar el tema de las calificaciones y conocer un poquito a la gente que está vendiendo porque, porque son personas comunes que también necesitan a veces vender algo o emprendedores que recién están empezando y hay que revisar porque están vendiendo de forma virtual en este momento entonces para no desconfiar y poder comprar lo que queremos investigaremos un poquito y es más sencillo realizan en un sitio web. Hay plataformas como Shopify, Magento, WooCommerce, Etsy, por ejemplo, que son plataformas que generalmente se integran con un sitio web para poder hacer ventas por Internet. Etsy específicamente es una plataforma que te, te, presta, te presta, como que te presta su espacio en Internet para poder hacer ventas. Entonces, eso te facilita muchísimo el tema de los, de los pagos. Entonces, ahí se puede subir productos y puedes vender tus productos y además se puede integrar con Pinterest ese tipo de plataformas nos ayudan muchísimo y existen un mundo de otras plataformas, tal vez bolivianas también, donde se puede realizar esto. Hay una plataforma que se llama tumercadazo.com, por ejemplo. Esta plataforma, lo interesante de esta plataforma es que todo lo que tienen de las tiendas bolivianas, todo es totalmente legal y además te entregan factura y es un e-commerce, tú compras por internet y te lo, envían a tu, te lo envían a tu dirección o tú lo recoges del, de, de la empresa de, de, de servicio que es FedEx, la que utilizan generalmente. Pero esta es una empresa de e-commerce que es un ejemplo claro en Bolivia y además que es legal. Porque todo lo que ingresa, ya sea de empresas bolivianas o de Amazon, porque trabajan con Amazon, es totalmente legal y tienes factura. Entonces, este tipo de servicios son excelentes. Y de hecho... Eh, por ejemplo, emprendedores o empresarios acá en Bolivia tienen la opción de poner sus productos y de tener presencia en esta plataforma. Entonces ya nos ahorramos un trabajo gigante de poder desarrollar una, un, toda una plataforma de e-commerce si no podemos hacerlo y bajamos costos. Este tipo de ejemplos creo que ayudan muchísimo en estos momentos. Pero es, como te digo, es por falta de conocimiento, de entendimiento. De hecho, yo misma tenía miedo al principio porque no conoces, no sabes de qué el candadito cerradito o el HTTPS te demuestra seguridad en ese sitio web. Eh, hay que investigar un poco. O sea, yo, sinceramente, cuando voy a comprar algo, analizo muchísimo. Investigo en Facebook, en, en otras redes para ver la presencia que tienen, las calificaciones que tienen, porque hay que analizar. Hay que analizar. Si no es una empresa conocida, uno tiene que analizar para saber que realmente es real la empresa y que nadie te va a estafar. Porque han pasado y pasa muchísima gente, no solo en Bolivia, hay estafas por internet, por eso hay mucho miedo, y el boliviano creo que es, es parte cultural, somos gente muy temerosa, muy temerosa, y creo que por eso también nos falta salir adelante, ¿No? Y poder mostrarnos más y hacer más cosas hacia afuera, porque tenemos miedo, tenemos miedo a que, además de que nos copien, a que nos roben la idea, tenemos mucho ese temor, y eso influye muchísimo para también tener esa presencia digital. Con esto